Hola amigos, bienvenidos al canal de Educa. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos subir dos, dos recursos de tipo URL dentro de Educa y lo, lo ubicamos en este caso debajo de la etiqueta eh, materiales de uso a, a distancia. ¿sí? Entonces, eh, para ello tenemos que seleccionar en este caso eh, la, las, las páginas donde nosotros necesitamos eh, en este caso enlazar el, el, el, esta URL. Fíjense que puede ser una página web, puede ser un foro dentro de, dentro de, de la web. O puede ser, por ejemplo, un, un material que uno tenga dentro de su Google Drive, por ejemplo, que uno necesite obtener esa dirección URL, ¿sí? Entonces, eh, lo, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver dos ejemplos. Uno, vamos a utilizar la página de, de nuestra querida institución, que es de la Facultad de Ciencias Médicas, y el otro, bueno, de nuestro canal, un video, vamos a, a mostrar cómo enlazar. Entonces, siempre nos vamos ahora a nuestro curso donde tenemos el rol de profesor y es en este curso donde tenemos que en este caso eh, subir es, estos dos recursos de tipo url lo primero que tenemos que hacer siempre es activar la edición para poder trabajar con esta opción ¿sí? entonces fíjense que esto lo tenemos que ubicar acá debajo de materiales de uso no presencial pero estos recursos los tenemos que ubicar acá debajo de materiales de uso presencial que es lo que nos pedía en, en, en la actividad entonces simplemente uno eh, eh, puede utilizando estos iconos ubicar el, el recurso en el, el, en el lugar donde quiera que esté dentro de su curso ¿sí? entonces eh, nos vamos hasta a, a, a añadir una actividad o un recurso ¿Sí? y acá es un recurso de tipo URL lo que nosotros necesitamos entonces seleccionamos est esto de acá ¿sí? y vamos a ponerle el nombre en este caso el nombre es la página web de la facultad de ciencias médicas, ok, la dirección url de la de la página es esta entonces seleccionamos esta dirección de url, si, ¿sí? le podemos dar acá en copiar también sin problema o con, o con control c y nos vamos hasta acá, si le damos pegar posiblemente no nos va a pegar Ahí está. le damos en pegar sin problemas si, ¿sí? eh, nos pide una descripción acá entonces lo copiamos ahí clic derecho, pegar ahí está, esto me suele dar entonces simplemente posicionamos el cursor acá y con control sin, sin soltar la tecla control presionamos la tecla B corta o B chica en este caso y pegamos, ok la apariencia, si, ¿sí? yo siempre utilizo la que me, para que me abra una ventana emergente si no me saca del curso y me lleva hasta, esta, hasta este lugar y prefiero que mi curso esté digamos siempre en esa pestaña y que lo abra en, en otra ventana en todo caso esto es un gusto particular, entonces siempre yo lo configuro así le doy en guardar cambios y regresar al curso Si ¿sí? como pide dos, entonces sí, nuevamente ya está ya acá materiales de uso no presencial me voy hasta acá, eh, añado otra, otro recurso de tipo url, ¿sí? le doy en agregar y en este caso lo que voy a agregar es una un video que está en youtube en este caso simplemente copio la url del video me voy otra vez hasta acá donde, donde está la url externa le doy en pegar acá acá no hay ningún problema para que me pegue el nombre es eh, video como subir una tarea y en la descripción pego lo mismo, Control C para copiar, Control V corta para pegar. Siempre en apariencia me voy en, en ventana emergente y luego guardo los cambios para regresar al curso una vez que yo ya esté dentro del curso entonces ya puedo observar el recurso página los dos recursos página y si yo quiero eh, entrar dentro de esta página simplemente le doy clic acá y ya se abre la ventana emergente donde me lleva a la dirección que es en este caso de nuestra querida casa de estudios esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para agregar el recurso URL dentro de sus cursos. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.